Hola a todos, buenos días, eh, un saludo muy especial para todos en el día de hoy y un agradecimiento especial para las personas que se conectaron a esta charla informativa. Eh, por favor, les ruego que me confirmen si me están escuchando bien, eh, si están viendo la pantalla y si tiene alguien algún inconveniente, por favor. Listo. Bueno, pues vamos, vamos, vamos a empezar para no, no quitarles mucho mucho tiempo a ustedes. Bueno, este año, Artesanías de Colombia, a través del proyecto de sistema de de, de sistematización de la información y la comunicación eh, del sector artesanal, dentro de sus propósitos, tiene fomentar el uso de las tecnologías de información entre los artesanos del país. Eh, con el propósito de Ampliar, ampliar la promoción de la Feria es por Artesanías y que no sea de alguna forma el trabajo que haga Corferias y Artesanías de Colombia, queremos vincular a los artesanos para que a través de sus canales sociales, sus redes sociales, específicamente Facebook, Instagram y Twitter, nos ayuden a promocionar la Feria y logremos entre todos un mayor alcance eh, en Internet de la Feria. Cada día el medio digital crece y tiene un mayor impacto y es mucho más instantáneo que lo que pueden ser otros canales de comunicación interna, eh, de, comunica de medios de comunicación todos estamos interesados en que la feria le vaya bien, todos queremos vender, todos queremos tener más visitantes, entonces este es el propósito, que entre todos hagamos una, una alianza para que la feria tenga mayor impacto, que tengamos mayor, eh, más visitantes y que logremos eh, inclusive mayor impacto en otros medios tradicionales de, de, de comunicación. El día de hoy vamos a explicarles un poco y ampliar a las personas que no, sea, que no hayan recibido esta información cómo van a ser estos premios artesano digital vamos a premiar eh, a los tres a las tres primeras personas que por puntuación logren eh, ocupar el primero y el segundo lugar y mmm, los premios van a ser dos páginas web para los primeros eh, las primeras dos personas y un tercer premio que es una tableta marca Lenovo para el tercer eh, premio la, la, la promoción digamos que estará, la actividad está planeada para que sea durante toda la feria y estaremos en contacto permanente con todos todas eh, las personas que se inscriban a través de, de WhatsApp. Bueno, los voy a dejar con Viviana en este momento para que les explique en detalle cómo es la mecánica para evaluar la, la actividad que ustedes hagan en sus redes y por favor, si quieren, en el transcurso de la sesión nos van escribiendo sus preguntas para poderles aclarar la información. Les deseo feliz día y muchísimas gracias por participar en este evento y por tener el interés de apoyarle en la comunicación de la feria. Gracias. Bueno, muy buenos días. Como les decía Alexandra, pues mi nombre es Viviana Rubiano, creo que algunos de ustedes ya, con, con algunos de ustedes ya me conozco, eh, manejo todos los contenidos de la página web de la empresa y pues también hago parte de todo el, el equipo que maneja las redes sociales. La idea es que hace ocho días sus, algunos de ustedes eh, estuvieron conectados y les estuvimos contando ¿Cómo era el proceso de inscripción para la convocatoria del concurso eh, de las categorías el más social, el más informativo y el más visual para los premios Artesano Digital 2016? Hoy pues la idea es que están ya conectados en nuestro webinar las personas que se inscribieron a esta convocatoria. Creo que logramos un total de inscritos de, 20, de 30 personas, eh, que están, digamos que en la primera fase de esta inscripción, vamos a abrir una nueva fase para de pronto los que se quieran seguir conectando lo puedan hacer, se puedan seguir inscribiendo y podamos contar con más personas que apoyen esta idea que tuvimos este año para fortalecer eh, las redes sociales y toda la estrategia digital de Espartesanías 2016. Quiero explicarles un poco cómo va a ser ya la participación de ustedes, eh, los que están inscritos, para que cada uno eh, tenga... Digamos que la lista de las cosas que debe preparar para iniciar con nosotros todo este tema de la estrategia digital de espartesanías y para que también puedan solucionar todas las dudas que, que les vaya surgiendo al final eh, y les podamos responder para que quede todo como mucho más claro. Como les decía Alexandra y como yo les comentaba hace ocho días, la idea es que esta... Eh, unión que tengamos este año logre una mayor posición de la feria en las redes sociales, básicamente lo que es Facebook, Instagram y Twitter, que logremos entre todos hacer que eh, la feria se vea en redes sociales, que la gente que tiene redes sociales, que ustedes saben que son demasiadas personas en Colombia, tenga la posibilidad de tener un poco más de cerca la feria, de conocer fotografías, imágenes de lo que pasa día a día, y que de esa manera los que puedan acceder a la feria se antojen y puedan visitarla. Ustedes saben que entre mayor número de personas visiten la feria, más posibilidades tenemos de vender, ustedes tienen de vender, de dar a conocer sus productos, eh, de antojar a las personas de comprar, entonces... Esa es la idea, que entre todos nos unamos, logremos un mayor impacto y podamos tener también pues, eh, un apoyo significativo en el tema de las ventas y del número de visitantes que ingresen a la feria este año. Como les comentaba, los artesanos que se inscribieron para artes participar de la convocatoria para esta categoría Expo Artesanías eh, están conectados hoy. Eh, queremos contarles cómo deben unirse entonces a la estrategia digital digital para promocionar sus productos, su stand y los momentos de la feria y de esa manera también ir participando por los incentivos que ya les comentamos, que son las dos páginas web que van para la categoría, la subcategoría, el más social y el más informativo y la tablet que va para eh, la subcategoría más visual. Eh, entonces, les voy a empezar a contar cómo, las, un poco de las fechas y... Eh, cómo podemos ir, eh, ustedes cómo pueden irse preparando y lo que vamos a lograr con esto para que se vayan también motivando con el tema. Listo, entonces arrancamos. Lo primero que quiero que entiendan es que la idea para los que se inscribieron es que van a ser parte de la estrategia digital de la feria, buscando, les repito otra vez, promocionar sus productos su stand y a la vez todos los momentos de la feria a los que ustedes también vayan a poder ir disfrutando. Entonces, en el momento de la feria nos referimos a acontecimientos, espacios, personajes, curiosidades, momentos en los que la, eh, la feria tenga algún eh, evento especial, algún carnaval, bueno, todo este tipo de cosas. Y como les decía, las tres redes que vamos a manejar son Facebook, Instagram y Twitter. Esas nos vamos a centrar en esas tres, que son de pronto en este momento las más usadas para hacer promoción y hacer estrategia digital. ¿Qué vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Resulta que en este momento cada uno de los artesanos o los expositores que eh, participaron en la convocatoria que se inscribieron deben desarrollar actividades en esas tres redes sociales que nos van a permitir, uno, un mayor alcance e impacto de la estrategia de promoción digital de la feria en cada red social. Lo que les comentaba ahorita, llegar a más personas, llegar a más gente, poder tener más visitantes, más compradores en la feria. Por otro lado, mayor eh, un mayor cubrimiento de las redes sociales de todas las actividades desarrolladas en el marco de la feria. De los que de pronto hayan ido a ferias pasadas, que ya conozcan al equipo del CIAR, ustedes saben que todo el tiempo estamos moviéndonos por la feria, cubriendo los eventos diferentes que están: el, el, el pabellón de comidas, el pabellón de joyería, el pabellón de tradicionales. Estamos moviéndonos todo el día durante los 14 días de feria. Sin embargo, el trabajo que nosotros realizamos a veces se queda corto porque no podemos estar presentes en todos los espacios de la feria al mismo tiempo, entonces de pronto se nos escapa algo que pasó en su stand, algo que pasó en su pabellón eh, y este año lo que buscamos es eso, ampliar el cubrimiento, que ustedes sea, nos apoyen en ese cubrimiento también, porque hay momentos que son buenos contárselos a los, a los posibles visitantes pero que por tiempo no alcanzamos, entonces digamos que ese apoyo va a permitir que las personas conozcan un poco más de lo que sucede en la feria y se antojen más de visitarla. Adicionalmente queremos llamar la atención de un mayor número de personas para que visitan y compren en la feria, creo que es lo más importante, todos estamos enfocados en, eh, y el trabajo que realizamos desde acá, desde Artesanías de Colombia es muy enfocado a que ustedes vendan, que todos los productos que lleven los puedan vender, los pueden ofrecer y que las personas que además compren se sigan antojando de otras cosas que ustedes les puedan seguir eh, surtiendo de aquí en adelante como artesanos, entonces esa digamos que es una de las mayores apuestas que tenemos si es que logremos que ustedes vacíen sus stands y dejen ese stand para el último día sin un solo producto. Lo otro es apoyo para generar mayores ventas en esta versión. Esto es el apoyo. Pues sabemos que pues por las redes no vendemos, no, pero sí podemos eh, desarrollar eh, una estrategia que permita que la gente que vaya eh, sea mayor, sea una mayor cantidad y que adicional a eso, pues, compren sus productos. Como ya les contaba hace ocho días, tenemos que, ustedes tienen que preparar allá en su casa un insumo fundamental para poder participar de esta estrategia digital y, de, y pues participar por ganarse los incentivos. Lo primero que deben tener y lo más importante son tres fotografías de sus, de sus productos o de su taller o de su técnica donde se vea, digamos, el hermoso trabajo que ustedes desarrollan, eh, la calidad del producto. Esas fotografías deben ser en alta calidad, deben estar en mínimo 1280 x 1024 píxeles, que después a eso me refiero con el tamaño de la fotografía, o debe estar en más de 4 megapíxeles, que también es como una, la medida de las fotografías. Como les decía, deben mostrar claramente su producto artesanal, el trabajo en su taller y al expositor. Entonces, hoy la tarea que tienen ustedes es que busquen las mejores imágenes que tienen de sus productos y nos las hagan llegar de aquí hasta el 30 de diciembre, de, perdón, de noviembre, al correo cfukenartesaníasdecolombia.com.co. Camilo Fuquen es nuestro diseñador, él va a estar listo a recibir sus fotografías de aquí hasta el 30 de noviembre, ¿para qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, esas de esas tres fotografías vamos a escoger las dos fotografías más bonitas, las que estén en mejor calidad, las que muestren mejor su taller, su producto, el expositor, ¿por qué? Estas tres estas tres bueno, que en el final van a ser dos fotografías suyas de su stand, de su pro, de, perdón, de su producto, de su taller o de usted, van a ser las fotos que van a ser montadas en las redes sociales de Artesanías de Colombia, Facebook, Instagram y Twitter, con las que ustedes va a tener que desarrollar las actividades que les vamos a plantear más adelante. Entonces, entre más calidad tenga la imagen, entre más bonita sea, pues muy seguramente más llamativa va a ser y muchos más puntos usted va a conseguir con esa imagen. Ya les voy a explicar qué va a pasar con, cada, con esas imágenes en cada una de las redes, pero por ahora les adelanto, esas, redes van, esas fotos van a estar publicadas, dos de esas, en nuestras redes sociales. Entonces, por eso es importante que sean bonitas, de alta calidad. Cuando Camilo, nuestro diseñador, las reciba, va a, hacerles una, va a hacerle una pequeña edición, va a montarle el logo de Expartesanías en su foto, eh, y ahí ya la vamos a tener lista y preparada para iniciar todo el proceso de participación de ustedes en esta, en, este, en esta convocatoria. Lo segundo es que tienen que diligenciar un formulario que les vamos a hacer llegar hoy a ustedes los que están conectados para que mmm, lo diligencien. Ahí van a, digamos que a inscribir ya sus redes sociales con las que ustedes van a participar. Nos van a decir, mire, yo voy a participar con este Instagram que es arroba tal, voy a participar con este Twitter que es arroba tal y voy a participar con Facebook que es eh, tal. Ahí ya van a inscribir sus eh, redes sociales para empezar el monitoreo que nosotros vamos a hacer de esas redes sociales a partir del 5 de diciembre que arranca la feria. Ya les voy a ir contando paso a paso todo el tema. Entonces, estas son las dos cosas claras que ustedes deben desarrollar inicialmente para que arranquemos el proceso. ¿Cómo vamos a seleccionar los ganadores? Ustedes dirán, uy, no, pero qué chicharrón. Pues sí, es un chicharrón, pero estamos muy contentos de, hacerlos, de hacerlo todo por eh, contar con su participación, contar con ustedes eh, en esta estrategia digital. ¿Qué va a pasar? Ustedes, al desarrollar las actividades que ya les voy a plantear, van a empezar a acumular una serie de puntos. Puntos que vamos a ir llevando nosotros en un cuadrito de control desde el 5 de diciembre hasta el 14 de diciembre, que son los días en los que vamos a estar evaluando todas las acciones que ustedes desarrollen. La mayor cantidad de puntos que logren, eh, bueno, los que tengan mayor cantidad de puntos dentro del desarrollo de esas actividades van a ser los tres seleccionados, eh, para esta categoría de expartesanías en los premios Artesano Digital 2016. Cuando ya tengamos los tres seleccionados, el equipo evaluador, que será conformado pues, aquí por el equipo del CIAR, va a asignarle una categoría ganadora a cada uno de los tres seleccionados. Es decir, vamos a analizar si usted tuvo un mejor movimiento en Facebook, entonces tal vez se lleve la categoría al más social el otro que tuvo más movimiento eh, en Instagram o de pronto no fue el mayor movimiento, pero sí las mejores imágenes de Instagram, entonces se va a llevar el premio al más visual y el que fue más tuitero se va a llevar el premio al más informativo. Recuerden que el más visual y el más social tienen como reconocimiento una página web para su producto artesanal, con todo lo que ya les habíamos contado la vez pasada, dominio por un año, almacenamiento por un año, diseño total de la página eh, para ustedes, asesoría de nosotros durante el otro año para poder manejar la página web y pues la enseñanza de cómo hacer la administración de los contenidos. Ese paquete se lo van a ganar, el más social y el más visual. Y para el más informativo, que es la categoría de Twitter, va a ir la tablet eh, que tenemos este año para ese premio. Entonces, ya saben, va a ser por puntos, ya les voy a explicar entonces qué actividades deben desarrollar en cada red para ir acumulando puntos. Cabe resaltar que ustedes pueden participar solo en dos redes. Obviamente, el que participe en tres tiene más posibilidad de ganar más puntos. Pero si usted dice, no, es que yo no sé manejar Twitter o nunca lo he hecho o yo no tengo Instagram, no importa. Pueden hacerle mayor fuerza a las dos redes con las que cuente y pueden participar. Si tienen una sola, no pueden participar porque ya sería muy inequitativo que uno tenga dos o tres redes y el otro se le tenga una. Entonces, igual es que no tienen las redes eh, creadas, las pueden crear de aquí al 30 y pueden empezar a moverse por ahí para participar con esa red también. Entonces, ¿cómo vamos a participar en cada una de las redes sociales? Teniendo en cuenta que pues, todos ustedes que se inscriban en el proceso cuentan al menos con presencia en dos de esas redes, porque recuerden que igual esa era una de las condiciones para inscribirse a la convocatoria. Pueden unirse a la estrategia eh, desde cada una de ellas acumula, y acumular puntos para poder llegar a, llegar a llevarse el reconocimiento. Entonces, en Facebook, ¿cómo vamos a participar en Facebook? Lo primero... Yo les conté ya que necesitábamos dos de sus, pues, tres de sus mejores imágenes para seleccionar dos. ¿Qué va a pasar con esas dos imágenes en Facebook? Resulta que esas dos imágenes van a ser dos publicaciones en nuestras redes sociales. Una se va a publicar el 4 o el 5 de diciembre y la otra se va a publicar el 8 y el 9. Entonces, les, para explicarle más, más, eh, más claramente, les doy un ejemplo. Emer Montalvo nos mandó una fotografía divina de un sombrero volteado y también nos mandó una fotografía divina de Don Marcial. ¿Qué vamos a hacer? Esas fotos van a tener logos artesanías, van a ser, digamos, con un filtro bonito, las vamos a poner bonitas, pues la idea es que nos las envíen bonitas, pero vamos a tratar de que se vean lo mejor posible. Una de esas fotos, que es la del sombrero volteado, va a estar publicada en nuestro fanpage de Artesanías de Colombia el 4 de diciembre en la noche o el 5 de diciembre en la mañana, dependiendo de la, del orden que le demos de inscripción a las fotos que ustedes nos envían. Entonces, yo envío la foto del de, eh, sombrero volteado promocionando el stand de don, de, don, de don Marcial y de Emer para el 4 de diciembre. Se publica. Listo. Y después el 9 o el 8, si se publicó el 4, se le vuelve a publicar el 8. Si se le publicó el 5, se le vuelve a publicar el 9. La segunda imagen que es la de Marcián Montal ¿Qué pasa con esas dos imágenes? Esas dos imágenes son las que le van a dar finalmente los puntos a ustedes eh, eh, para la cuenta que nosotros vamos a hacer en nuestra evaluación. Entonces, lo primero es que ustedes deben darle compartir a esas dos publicaciones tanto la del 4 y la del 8. Es decir, la primera y la segunda imagen que se publique de su marca o de su producto, ustedes deben darle compartir en su fanpage y de invitar, empezar a invitar a sus amigos a darles like también a esas imágenes. ¿Qué pasa? La puntuación va a ser de la siguiente manera. Va a ser dos puntos por cada like, por cada comentario o por cada compartida que ustedes consigan que otra persona haga, en las publicaciones de promoción de su stand y su producto que van a estar dentro de nuestro fanpage. Entonces ahí la tarea es que ustedes empiecen a pedirle a la gente que comparta su, informa su publicación, las dos fotografías, eh, los primeros días pues con la primera y después con las dos, lo pueden seguir haciendo. Y eh, va a haber un punto por cada like y cada compartida que consigan las dos publicaciones de promoción de su stand y su producto que hayan quedado ya directamente en su fanpage o en su eh, página de amigos. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me van, nos van escribiendo. Ahorita vamos a, a resolver las preguntas. Sé que puede ser un poco, la explicación es un poco compleja, pero pues finalmente la tarea no, no va a ser tan difícil. Entonces, le repito en el Facebook. Nosotros vamos a hacer dos publicaciones de sus... Eh, y ¿De sus imágenes? Permítame un segundo. Bueno, listo, ya entonces. La idea es que vamos a hacer dos publicaciones en nuestro fanpage de su marca o de su producto. Ustedes deben compartirla en sus redes sociales y adicionalmente empezar a invitar a todos sus amigos a que le den like, a que le, le, lo comenten y a que le den compartir. Ahí vamos a medir cuántas compartidas tiene, cuántos likes tiene, y cuántos comentarios tiene y por eso vamos a empezar a asignarles puntos. También vamos a revisar esa compartida que usted haga en su página de Facebook. Allá en su página cuántos likes tiene, cuántos compartidas tiene. De ahí van a empezar a salir los eh, likes. Igual esta, esta información está bien descrita dentro de las condiciones que les enviamos ayer. Las pueden leer, por favor, revísenlas. Todas las preguntas que tienen igual nos las pueden ir enviando, no solo acá en el webinar, sino también a la, al, al correo de contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.co para irles ayudando a que ya preparen todo el, el tema para empezar a acompañarnos en la estrategia digital. Esto por el lado de Facebook. Por el lado de Instagram. Lo que vamos a, a revisar en Instagram, bueno, Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar esas dos imágenes bonitas, las vamos a adaptar a Instagram y las vamos a publicar en nuestra red social de Instagram, o sea, ar arroba artesanías de Colombia. También el 4 o el 8 o el 5 y el 9, dependiendo el turno, el turno que le toque a usted eh, en el, eh, según cómo envíe sus fotografías. Entonces, si se publica su imagen de Instagram el 4 en la noche, se volverá a publicar su imagen en Instagram el 8 de diciembre. Si se publica el 5 de diciembre, se va a volver a publicar el 9 de diciembre. Ustedes tienen que estar pendientes de nuestras redes sociales para hallar cuál es su publicación e inmediatamente invitar a sus amigos a compartirla. En Instagram lo que vamos a hacer es que vamos a medir los likes de esa publicación. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en Instagram es invitar a dar like a las dos fotografías, a esas de las que les estoy hablando, que son las que ustedes nos van a enviar. Y adicional a eso, en Instagram vamos a calificar también fotografías que ustedes monten en sus Instagram con productos, con su stand y con momentos de la feria. Esas fotografías deben tener, tienen una condición, bueno, dos. Una, que sean de alta calidad, que sean bonitas, que sean imágenes realmente valiosas para el aporte del cubrimiento de la feria y que tengan tres hashtags. Ustedes saben los hashtags, son los numerales, las palabras que van precedidas de un numeral. Entonces, los hashtags que vamos a usar son hashtag espartesanías o numeralespartesanías, numeral la esencia de mi origen y numeral artesano digital. Todas las, pues, las publicaciones que usted haga en su red social, Instagram, tienen que tener estas tres eh, etiquetas o estos tres hashtags para que sean válidos al momento de contarle los puntos. Entonces son dos, dos formas de participar en Instagram. Una, con las dos fotos que vamos a tener nosotros y dos, con todas las fotos que ustedes puedan montar de la feria, de su producto y de su stand. ¿Cómo se va a calificar Instagram? La puntuación es igual o muy similar a la de Facebook, pero acá viene un punto por cada like y por cada comentario que ustedes logren en, la publicación, en las dos publicaciones que nosotros hagamos de su stand o de su producto un punto por cada like y cada comentario que consiga, eh, bueno, un punto por cada like y cada comentario sin repetir, vale la pena aclarar que no se puede repetir imagen publicada, debe ser, eh, y el comentario tampoco puede ser, no, no es que mi amigo me dio 50 veces el mismo comentario, entonces tengo 50 puntos, no, solo califica un punto por cada comentario eh, que esté repetido. Eso que consigan las fotografías que publique de buena calidad de promoción en su cuenta de Instagram, ¿sí? Entonces, tiene que estar pendiente que entre más publicaciones haga y más likes y comentarios logren esas publicaciones, pues más puntos va a tener. Adicional, dos puntos por cada publicación que realice dentro de la cuenta de Instagram inscrita. Estas fotografías deben ser de buena calidad sobre sus productos, y deben tener eh, pues también los hashtags, los tres hashtags que ya les conté. Bueno, eh, vamos a seguir entonces con el tema de Instagram. Digo, de, perdón, de Twitter. Entonces, en Twitter va a ser muy similar también. Desde la cuenta de Artesanías de Colombia, que es arroba Artesanías de Col, vamos a tener la publicación de las dos fotografías. Una, el 4 o el 5, otra, el 8 y el 9, igual que en Facebook, igual que en Instagram. ¿Qué pasa con Twitter? Con Twitter vamos a tener adicional a eh, eh, estas dos fotografías, ustedes van a estar eh, participando con todos los tweets que publiquen en su cuenta directamente usando el hashtag artesanías y el hashtag Artesano Digital. Ustedes pueden hacer... 50 tweets diferentes para aportarle a su suma de puntos. ¿Mm? Entonces, recuerden, en Twitter van a participar, acá en la presentación hay un error, les aclaro, acá no es Instagram, es Twitter, sino que, bueno, ahí hay un error, pero en Twitter, que es la pantalla que les estoy mostrando, deben cumplir estas condiciones. Lograr la mayor cantidad de retweets de esos dos tweets de, con sus fotos y sus, y sus imágenes y adicional a eso, publicar toda la cantidad de tweets sin repetirse eh, en su cuenta directamente usando los hashtags artesanías y Artesano Digital. ¿Cómo va a ser la puntuación de Twitter? Van a ser dos puntos por cada like. En este caso no es like, es, re, es retuitear por cada retweet que ustedes puedan lograr de esos eh, tweets que hagamos en de nuestra, en nuestro mismo, en nuestra misma cuenta y un punto por cada tweet que publique de promoción de su stand y su producto directamente en su cuenta, pero usando los dos hashtags. Si tiene uno solo, no vale. Tiene que ser los dos hashtags y ya saben, no pueden repetirse los tweets. Igual ya saben, esta información la pueden eh, con, conseguir bien clarita en el, todo el documento que les compartimos ayer. Sé que es un tema difícil y complicado que lo entiendan así eh, con mi explicación, pero si lo leen en el documento está súper claro, lo pueden tener claro y adicional a eso, pues vamos a estar eh, haciendo asesoría y seguimiento de estas actividades de dos maneras. Una, cuando cerremos ya toda la inscripción, porque como les contaba, vamos a hacer una segunda tanda de inscripción para pues, que otros compañeros expositores puedan también participar. Tan pronto se cierre la convocatoria y tengamos la lista definitiva de todos los inscritos, vamos a hacer la creación de un grupo de WhatsApp. Por eso es muy importante que escriban en el formulario que les vamos a enviar hoy o mañana todos los números, el número de WhatsApp con el que van a tener acceso ahí en la feria para poderles estar escribiendo por ahí. Si tienen dudas, ustedes van a podernos escribir por ahí. Miren, no entiendo cómo hacer esto, no entiendo cómo... Y nosotros vamos a estar pendientes de estarlos eh, siguiendo, de estar... Eh, respondiéndole sus inquietudes adicional a eso va a haber una sesión pues momentos de asesoría presencial donde el equipo del CIAR va a estar eh, ubicado en el stand del CENDAR que es el centro de investigación y documentación para la artesanía ahí vamos a estar ubicados por horas que les vamos a ir contando por el grupo de whatsapp para que vayan nos pregunten resuelvan sus dudas y puedan igual estar al día en, en las actividades que tenemos que desarrollar para ganar los puntos ¿Cómo va a ser la entrega de los reconocimientos? Ya les había contado la vez pasada, la vez pasada que vamos a tener un evento especial, un evento sencillo, pero especial en Expo Artesanías, donde los vamos a invitar a ustedes, bueno, a todos los que participen, eh, y vamos a premiar a las cinco categorías, o bueno, las tres categorías la de la feria. Recuerden que van a ser... Dos categorías adicionales a las de ustedes que es una que se llama al más emprendedor y otra que se llama al más virtual y vamos a premiar pues las tres categorías de la categoría artesanías que como les comentaba, son al más social, al más eh, informativo y al más visual. Esos cinco premios se van a estar entregando en los premios Artesano Digital 2016. Vamos a tener pues, un evento con a, algún invitado que les va a hablar de estos temas de, eh, digitales. Entonces, en, ese, en esos premios vamos a, a premiarlos a ustedes, vamos a darles el reconocimiento a los que ganen después de que pase todo el tema. Les quiero recordar que la medición de los puntos va solamente hasta el 13 o al 14 de diciembre, dependiendo de los días que se hayan publicado sus posts. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos también eh, la tarea de luego de contar los puntos, contar los, los, eh, las cosas que ustedes hayan hecho y convertirla en puntos, para que de esa manera podamos seleccionar a las tres personas. Teniendo en cuenta que la feria se termina el 18, pues cerramos en la fecha del 13 y el 14 para poder hacer las eh, para poder hacer las, los, las contadas de los puntos y poder cerrar eh, el 14 de esto y poder realizar el evento muy posiblemente el 16 de diciembre. Lo que, bueno, yo les contaba hace ocho días también otra cosa muy importante para que la tengan en cuenta. Los 20 artesanos... Eh, que digamos, nos, vamos a seleccionar los tres con mayores puntos, los 20 que sigan en la lista que tengan la mayor cantidad de puntos, los 20 siguientes, van a tener la posibilidad el otro año de tener algunos incentivos con nosotros, entre los que yo les nombraba el banner, pues si hay espacio para banner en nuestra página web, van a tener unos días de banner de su marca en nuestra página web, van a tener la posibilidad de eh, tener una nota promocional de su marca eh, también nuestra página web y van a tener un día especial de promoción de solo su marca en nuestras redes sociales. Entonces, esos son incentivos adicionales para que eh, ustedes también se motiven a participar porque vamos a estar igual acompañándolos a ustedes durante el otro año también. Entonces, en este tipo de actividades ustedes se van a beneficiar mucho porque vamos a darles a conocer su marca a todas las personas que nos siguen en nuestras redes, a todas las personas que le nos leen también en la página web. Quiero recordarles las, pues, las redes sociales oficiales de Artesanías de Colombia, por si las tienen ahí y no nos siguen todavía, las busquen, nos empiecen a seguir y empiecen a ver también pues, todo lo que estamos compartiendo diariamente. En el Facebook estamos como Artesanías de Colombia, página oficial, en Instagram estamos como Artesanías de Colombia y en Twitter estamos como Artesanías de Col, recuerden que Artesanías de es sin la E, solamente la D, Artesanías de Col. Básicamente, eh, lo importante es que ustedes se den cuenta que no es difícil, es obviamente un poco de desmero de, de en hacer que las personas le den like, de las personas que le compran decirles, no, mire, sígueme en mi red, o entren en artesanías y denle like a este post. Cuando ustedes identifiquen, eh, por ejemplo, en el caso de Facebook, los posts, ustedes pueden coger el link de ese post y, y promocionarlo las veces que ustedes quieran en su misma página web. En su, perdón, en su misma fanpage de Facebook o en su página de amigos de Facebook. Ahí pues sí, por favor, ingresen a este, la, a, este, a este post y denle like, coméntenlo. Así van a llamar también mucho más la atención de sus amigos para que les ayuden a, a tener más likes, más comentarios y más compartidas. Ahí, digamos, en, en, la, en los documentos les, tenemos, eh, les hemos escrito algunas noticas de aparte debajo de abajo de las indicaciones para que ustedes tengan presente. Por ejemplo, una de ellas es que las publicaciones que ustedes hagan en sus, fa, en sus páginas web directamente, en sus eh, redes sociales directamente, deben ser públicas para que cuando nosotros empecemos a evaluar podamos contar los likes, podamos contar eh, las compartidas que tengan esa publicación. Entonces, siempre dejen las públicas abiertas para que todo el mundo las pueda ver. Eh, digamos, otro, otra notica, otra parte que tenemos es que, por ejemplo, en Instagram las fotos deben ser capturadas en el contexto de la feria. No pueden contar fotos, por ejemplo, no, yo tengo 20.000 fotos de mi producto en mi casa, entonces yo las publico en Instagram con los hashtags y esas cuentan, no. Las fotografías deben estar tomadas y se debe notar que están, toma, que están tomadas en el marco de la feria del 5 al 13 o el 14 de diciembre, que son los días que vamos, digamos, a contemplar eh, la, el, el conteo de puntos. La invitación es, obviamente, la estrategia digital para el concurso termina el 13 o el 14, dependiendo del de, de día que le tocó la publicación de sus imágenes, pero, pues obviamente nos conviene y nosotros como tal vamos a seguir moviéndonos en redes sociales hasta el 18, porque la idea es que ya si se acaba el concurso, sigamos llamando gente y sigamos llamando personas para que visiten y pues compren en la feria. Creo que, bueno, eso básicamente es la explicación de todo el documento, pero quiero que me empiecen a escribir sus preguntas. Si tienen dudas, yo sé que esto es fácil, pero igual requiere de solución de dudas. Entonces, si tienen preguntas, dudas, por favor empiecen a, a escribirnos y a... Contarnos cuáles inquietudes tienen. Entonces, en el momento tenemos conectado Ana María Merchán, tenemos también por aquí a Carlos Arturo Castillo, tenemos a Emer Montalvo, a Gloria Torres, Isadora García, Jessica Giraldo, Lali Zulena Cuellar está también por aquí con nosotros Mary Yesenia Rodríguez, Pablo César Zambrano, ellos algunos de los que puedo ver por aquí que están conectados, eh, tenemos por aquí otros conectados, pero bueno, vamos a, a esperar que los que tienen alguna pregunta nos la puedan enviar. Entonces, por aquí veo una, una pregunta de Carlos Arturo Castillo, que nos dice que si las fotos son tomadas con 13 megapíxeles desde mi celular, ¿sirve? Sí, claro que sí, porque ya ahí eh, superas, superas la, pues la exigencia que es de más de 4 megapíxeles. Entonces, estaría perfecto, para es Arturo, que fuera de 13 megapíxeles. Hay muchos celulares que permiten demasiada capacidad y toman las fotos eh, buenas. Entonces, si tienen un buen celular, esas fotos les sirven. Eh, Mary Yesenia nos pregunta, ¿y si alguien paga publicidad? Es una buena pregunta, pero no se vale. O sea, Esto, esto pues no tendría sentido porque yo digo, entonces, voy, invierto 50 mil pesos en un post de Face y me gano más o menos 3 millones que cuesta el premio. No, no vale. Si vemos que hay pautas eh, en alguna de las redes, pues esas, esas publicaciones no van a contar. Porque solamente lo que puedan hacer ustedes desde su invitación a sus amigos, desde su invitación a sus clientes eh, para eh, dar like o compartir o retuitear, bueno, todo este tema de las tres redes sociales. Pero no, no va a valer ninguna pauta dentro de las publicaciones que se hagan. Nos pregunta Jessica Giraldo que si van a contar con acceso a internet en Corferias. Generalmente la red de Corferias es muy mala, entonces no vamos, pues digamos que no nos podemos confiar en que vamos a contar con internet en la feria, porque pues los que ya han estado saben que no es bueno. Nosotros que lo sufrimos eh, también sabemos que no es bueno. Entonces la idea es que de pronto pudieran tener acceso a internet por los días que dure la feria para que sea mucho más productivo el trabajo que puedan desarrollar. Eh, Isadora nos cuenta que... Eh, que Corferias tiene una red mejor, pero que no es gratis. Entonces, pues ahí sí les toca a ustedes gestionarlo directamente con Corferias, porque nosotros no tenemos la autorización para ofrecer, ni, pues digamos que el acceso a internet que ellos manejan. Pues ustedes saben, Corferias y nosotros estamos, pues somos entidades diferentes, por lo tanto somos socios, pero no podemos solicitar ese tipo de cosas a Corferias, ya les tocaría como ustedes, como dueños de su stand, eh, solicitar, hacer la solicitud directa a ferias de que les habiliten ese acceso a internet. Si tienen más preguntas, estamos aquí pendientes de cualquier cosa. Gracias Isadora por contarnos eso, pero pues sí, lo que les digo, no, eh, no nosotros no tenemos incidencia en eso, pero ustedes lo pueden hablar con los supervisores de los pabellones, pueden solicitarles ese, ese acceso a internet. No sé si tiene alguno, alguna otra duda. Mientras tanto, les recuerdo que ya tenemos, ya les enviamos el documento, entonces, por favor, léanlo. Estén pendientes de, de cada cosita, cada duda. Si tienen alguna duda adicional después de que se acabe el webinar, pueden escribirnos a contáctenos arroba artesaníasdecolombia.com.co o también nos pueden empezar a escribir por WhatsApp al número que les vamos a dar, que también está metido en el documento, que por ahí también vamos a estar pendientes de solucionarles todas sus dudas. Entonces, aquí se los voy a enviar ahorita por el chat, pero el número de celular es 315-576-6941. Ahí ya pueden empezarnos a escribir por, eh, por WhatsApp, preguntarnos lo, lo que tenga que preguntarnos. Ya saben que cuando empie, termine el, el proceso de convocatoria y se inscriban ya lo, los definitivos al concurso, vamos a crear el grupo de WhatsApp para que también estemos conectados por ahí. Entonces, bueno, Isadora pues, nos comenta lo del... Lo del Internet, Pero pues como ya les contamos, ustedes pueden hacer la gestión directamente con Corferias, teniendo en cuenta pues que la relación ya comercial eh, por los servicios del stand están directamente dentro de su, dentro de su um, trato con ellos directamente. La idea igual es que todos tengan... Pues, plan de datos, si lo pueden adquirir. Y si no, pues ya los que no puedan, hagan la gestión directamente con corferias Ana María Merchán nos hace una consulta, nos dice, mmm, la verdad es que tuve problemas técnicos y hasta ahora me pude conectar. Eh, ¿Se puede escuchar de nuevo el webinar completo? Pues, eh, te cuento, Ana María, que el próximo lunes vamos a tener un segundo webinar para los que se inscriban este fin de semana. Entonces, si tú quieres, puedes asistir a ese del lunes completico para que puedas escuchar otra vez la información. El consejo más, pues el mayor consejo para todos los que están conectados es que por favor lean el documento completo. Todo lo que yo les estoy contando aquí está en el documento especificado punto por punto. Entonces, Ana María, si quieres, léelo todo y el lunes te vuelves a conectar. Estás pendiente de eso para que eh, podamos, podamos eh, solucionarte las dudas. Los del lunes van a, ser conectados, van a estar conectados los que no hayan podi podido inscribirse hasta hoy. Entonces, si quieres, tú nos recuerdas por el correo, contáctenos a arroba colombia.com.co para enviarte el link de conexión al webinar del lunes. Los que quieran volver a conectarse al webinar del lunes, nos escriben a ese correo y nosotros los podemos volver a inscribir para que vuelvan a asistir al otro webinar informativo. Me dice, Paulo, que por favor le repita el número de WhatsApp, igual ya se los vamos a enviar por el chat. le repito, el número con el que vamos a estar manejando el WhatsApp es 315 3 315-576-6941. 315-576-6941. El lunes, Isadora, el webinar va a ser nuevamente a las 11 de la mañana. Entonces, si quieres tú asistir otra vez, pues entonces te conectas, te, nos mandas un correo a contáctenos a arroba .com .co, y les estaremos remitiendo el link nuevamente del webinar del lunes para que se inscriban. Recuerden que vamos a enviarles hoy un correo de MailChimp, otra vez un boletín, otra vez con el documento y con la invitación a que diligencien el formulario donde van ya a hacer la inscripción oficial de sus redes sociales con las que van a participar. Para nosotros es bueno poder ya saber cuál es la red o las dos o las tres redes con las que van a participar cada uno para empezar a hacer el monitoreo de ese tema. Bueno, me pregunta Isadora que quién contesta el WhatsApp o es, eh, el WhatsApp de ese número va a estar en manos de nosotros, el equipo del CIAR. Entonces, nosotros directamente somos los que vamos a estar respondiéndole las dudas y todos los comentarios que tengan sobre el tema. Vamos a, bueno, quiero hacerles una aclaración y es que, que ya voy, igual se los expliqué, pero quiero recordárselos y es que ustedes finalmente reciben uno de los tres reconocimientos por la suma de los puntos, por el total de los puntos que tengan en las tres redes sociales. Entonces, toda su participación en Facebook, toda su participación en Twitter, toda su participación en Instagram va a generar puntos. Y esos puntos se van a sumar para escoger a los tres que más puntos tienen. Sin embargo, como les contaba, el equipo evaluador será el que asigne la categoría a la que se le entrega el premio de ca a cada uno de los ganadores. Esos tres ganadores se van a dividir. Porque no pueden ganar dos personas en, un mismo, en la misma categoría. Entonces, esos tres que más puntos tengan, vamos a evaluar cuál fue el mejor trabajo que hizo, en cuál red social, y así se asigna pues, eh, la subcategoría a la que va a ser, en la que va a ser ganador. Si quieres, eh, bueno, Isadora me pregunta que quiere guardar el contacto, entonces, si quieres ponerle CIAR. Sí, al sistema de información para la artesanía, que somos aquí vamos a estar todos pendientes de ustedes de responder el WhatsApp. Bueno, me pregunta Mary, Yesenia, que en el hashtag de sus artesanías aparecen empresas que no participaron en la feria. Pues les cuento, el hashtag pues es una etiqueta que puede usar cualquier empresa, cualquier cuenta, cualquier persona. Sin embargo, nosotros pues, la usamos para promocionar la feria, va a ser la etiqueta oficial de la feria otra vez. Ustedes saben que todos los años usamos esta misma etiqueta. Entonces, la campaña este año está también usando esta misma etiqueta. ¿Cómo vamos a tener ya filtradas sus cuentas? Vamos a saber pues, que el hashtag, cuál, cuál, cuántas veces usted, como desde su cuenta oficial, la que inscriba en el formulario, va a utilizar ese hashtag, no hay ningún problema, porque vamos a estar monitoreando sus cuentas directamente. Entonces, por ahí no hay ningún problema, pero el hashtag debe ser Espartesanías, que es pues el hashtag oficial y ha sido el hashtag oficial de la feria los últimos años. <coughs> Adriana Bedón me pregunta, si solo tenemos Facebook, ¿hay algún inconveniente? Pues no puede participar Adriana con una sola red social, debe tener mínimo dos redes sociales, que era, digamos que una de las condiciones para participar eh, en el concurso. No porque sea para nosotros, sino porque es, pues, lo que les decía ahorita. Con una sola red social es muy difícil que pueda lograr los puntos que puede tener alguien que tenga las tres redes sociales. Entonces, la idea es que puedes crear el Instagram, el Twitter de una vez, y puedes empezar, o si quieres una sola, el Instagram, por ejemplo o la que más se te facilita, el Instagram la, o el Twitter, la que más te guste, y acompañar las dos para que tengas más posibilidad de ganar puntos. Recuerden que los puntos se ganan por cada red social que inscriban y por cada red social que, en la que desarrollan las actividades planteadas. Entonces, es más fácil si tienen una red social adicional. Entonces, Adriana sí le con, aconsejo que abra una red social más. Recuerden que no solo tienen que participar con la red social de su marca, sino si tienes una red social, por ejemplo, en Instagram, que sea arroba Adriana Bedón, pues con esa también puedes participar. No tiene que ser obligatoriamente una red social de la cuenta, de la, de la marca oficial de su producto. Entonces, puedes crear igual a Adriana la cuenta. Tenemos por aquí unos días todavía para que lo hagan, para que participen. Eh, entonces, puedes hacerlo sin ningún inconveniente. Si tienes igual alguna duda de cómo crear una cuenta en Instagram o en Twitter, recuerda que los eh, tenemos en nuestro canal de artesanésdecolombia.tv, en YouTube, algunos que te puedan... ¿Sí? ¿O Wi-Fi? ¿Por no? Para el... Ay, el computador. Listo, entonces volvimos, creo que tuvimos una falla en el audio Les, les estaba diciendo Adriana Entonces lo de la, lo de la eh, red social Que puede crear una en estos días Que igual todavía tiene el tiempo para, para crearla si tiene algún, Que si tiene alguna duda de cómo crear el Instagram o el Twitter Se puede remitir a nuestro canal de YouTube A una lista de reproducción que se llama artesanodigital.tv no, artesaníasdecolombia.tv, y allí hay varios eh, de, los, de las charlas que hemos dado generales este año en términos de, de herramientas digitales para que pueda revisar el tema de Instagram y Twitter y pueda ahí pues de pronto orientarse más fácilmente cómo crear la red social. Por aquí me, me pregunta Emer que si publicamos un listado definitivo de los que queden oficialmente inscritos, eh, pues no lo vamos a publicar, sin embargo, si te siguen llegando los correos y tú hiciste todo el proceso, pues estás inscrito, estás activo, eh, tiene que seguir participando, hacer las, eh, la la, la, el diligenciamiento del formulario que les vamos a enviar hoy y mañana, con ese digamos que ya quedan registradas las cuentas de redes sociales y ya oficialmente arrancamos el proceso de... La estrategia digital, entonces no vamos a publicar la lista, pero cuando llenen y diligencien ese formulario, ya quedan monitoreadas las redes y ya quedan activas las participaciones. Entonces nos preguntan también por acá, que si logra que los compradores se tomen foto en el stand y, el hashtag, eh, y usa el hashtag tiene puntos, pues los puntos iguales a los que tendría cualquier otra fotografía, es decir, la fotografía, si usa los tres hashtags, que son espartesanías, y eh, si, es en, si es en Instagram, tiene que usar los tres hashtags, que ya se los nombré, que se los recuerdo, son hashtags Hashtag la esencia de mi origen y, art, y hashtag artesano digital. Obviamente, eso es una buena estrategia porque por cada foto que publique buena, de buena calidad, de un comprador eso está pues va a tener un punto o, bueno, los puntos que tenga dependiendo de los likes que le den a esa fotografía. Entonces, es obviamente bueno y positivo que tengan más fotografías porque entre más fotografías van a tener más puntos. Pero, pues, ¿puntos adicionales por esa estrategia? No, ya cada uno tiene el derecho de manejarla o, o puede ser creativo. En ver cómo logra más fotografías, cómo logra más tweets, cómo publica más, eh, cómo logra más likes y más compartidas y más comentarios en Facebook. Eso ya es la estrategia también de la creatividad de ustedes para llamar muchos más eh, likes. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta que ya vamos a ir cerrando el webinar. Si tienen alguna duda, damos un minutico más para que nos manden sus preguntas por el chat. Bueno, creo que tengo, eh, creo que tengo el, el sentido de la, pregunta, de la última pregunta que, les, que nos hicieron, que es que acá no puedo ver el nombre de la persona que me la hizo. De la de si logro que mis compradores se tomen fotos y el hashtag tengo puntos, la idea es que si esa foto usted la toma y la monta en su red social, pues sí, tiene el punto de, de, de la foto. Pero no vale fotos que no estén en su cuenta. Nosotros solo vamos a monitorear las cuentas inscritas. De cada uno de ustedes, las cuentas con las que va a participar, que solo puede ser una en Instagram, una en Twitter y una en Facebook. Obviamente ya las adicionales pues no, no cuentan dentro de la estrategia digital que estamos manejando. Obviamente suman para nosotros y para la tendencia, y para el uso de los hashtags, pero en este caso para puntos no cuenta, porque no puede estar publicada en una cuenta diferente a la que usted inscriba en el formulario. Bueno, hasta el momento no recibimos más preguntas. Entonces, igual, pues, eh, pregunta por aquí otra persona. Si tengo otras redes como Pinterest, ¿obtengo puntos? No. El concurso solamente va a ir por estos tres redes, Facebook, Twitter e Instagram. Las tres redes que van a contar y las tres redes que van a poder inscribir. Recuerden, pueden participar con dos de esas tres. La idea es que tengan las tres, pero si no, pues, con dos pueden hacerlo. Y no participan sino esas tres redes eh, lo, lo, les quiero invitar nuevamente a leer el documento, ahí están las especificaciones de cuáles redes y cómo participar en cada una. Quiero volverles a recordar, a recordar algo súper importante, y es que eh, sí, el trabajo que no, hagamos juntos llegamos, en, redes en redes sociales es precisamente eh, sí. para lograr mayores visitantes, para hacer un mayor impacto de la feria, para que hayan más personas eh, interesadas en visitarlos en sus stands, para que también pueda seamos un apoyo para mejorar las ventas este año de sus stands, de sus productos, y pues que unidos hacemos un trabajo mucho más fuerte. Nosotros igual siempre lo hacemos, ustedes siempre nos ven moviéndonos en las redes, en todas las ferias estamos pendientes de todo lo que pasa, hemos usado varias estrategias de promoción de sus stands, hemos pasado por sus stands tomando fotografías. Sin embargo, este año queremos que no sea solo el trabajo nuestro, sino que nos unamos todos en pro de la feria. Ustedes como expositores pues también invierten en sus productos, invierten en el pago del stand. Entonces, si nos unimos, esto va a hacer que sea mucho más fácil para todos tener un mayor... Eh, beneficio y, y se, impactar mucho más el tema de las ventas entonces por eso es bueno que se unan, que nos acompañen en esta estrategia no es difícil es algo muy sencillo, fácil yo sé que hay pues el documento la explicación, entonces se torna un poco enredado, pero acá vamos a estar nosotros para cualquier duda que tengan si necesitan resolverlas una, dos, tres veces vamos a estar ahí para, para acompañarlos, para resolverles las dudas, para explicarles cómo hacerlo entonces, la idea es que estemos todos unidos, entre ustedes también se pueden apoyar, se, puedan, eh, se pueden preguntar cosas eh, por el chat de WhatsApp que vamos a abrir, van a poder ustedes también interactuar, darse, darse ideas de cómo hacerlo. La idea es que estemos juntos, juntos todos en esta Estrategia Digital de Espartesanías 2016. Vamos a estar también compartiéndoles más adelante las piezas de la campaña de Espartesanías 2016, para que ustedes las tengan y si ustedes quieren también las pueden mover por sus redes sociales, también pueden eh, estar pendientes de lo que nosotros posteamos para retuitearnos, para compartirnos y de esta manera hagamos un, mucho más grande la estrategia digital. Entonces pues por hoy eh, no siendo más nos despedimos, esperamos contar con todos los que están inscritos, los que se conectaron hoy al webinar que sigan el proceso, recuerden, lo más importante son los insumos. Entonces, hasta el 30 de diciembre pueden hacernos llegar las imágenes, si quieren desde hoy, perdón, de noviembre, desde hoy hasta el 30 de noviembre pueden estar remitiendo las imágenes. Recuerden, son tres imágenes bonitas de su producto, de su taller, de su trabajo. Eh, de esas vamos a escoger dos. Entonces, mándenos las mejores fotos que tenga de aquí al 30 de noviembre, y diligencia en el formulario que vamos a enviarles eh, hoy o mañana, otra vez por boletín virtual, para que ya inscriban sus redes sociales y nosotros las empecemos a monitorear desde el 5 de diciembre. Cualquier duda ya saben, arroba, eh, contenidos arroba, perdón, contáctenos arroba artesanesdecolombia.com.co eh, Igual los números de acá de nuestra extensión es 555-0325 extensión 251-252, para que se comuniquen eh, pues si les queda más fácil por teléfono. Igual estamos aquí para solucionar todas las dudas que tengan sobre este tema. Les mandamos un abrazo gigante, esperamos ya verlos pronto. Ya nos quedan solamente unos días para la feria, entonces nos vemos en la feria, nos vemos en las redes y cualquier duda pues estamos para solucionarla. Muchas gracias por el tiempo y por todo lo que, pues, por todo lo que, lo que preguntaron y el interés que nos mostraron. Muchas gracias y muy buenas tardes.